Es, es que no entiendo una cosa Usted me pone aquí con este micrófono Mamá, es un podcast Ay, qué rico, podcast Ay, otra vez Ay, Esa canción me trae tan buenos recuerdos Un barrilito, barrilito barrilito de colores Ay, no, no, no, no, no Mamá, es un podcast Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? Pues no sé, mamá Como te he dicho siempre Pues opina Recetas de cocina Eso tiene, eso tiene mu muchos likes y muchos views ¿Y eso es plata? Pues si hay muchos, de pronto sí. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Cómo así que si hay muchos, de pronto sí? Pues mamá, hay, hay, hay gente que se ha vuelto millonaria por hacer un podcast. ¿Por hacer estas cosas hay gente millonaria, Andrés? Ay, no me venga a meter a mí esos cuentos. ¿Usted qué tipo de pirámide se metió esta vez? Ay, no, no, no, no, no, no. no. Usted, usted se la vive metiendo en esas cosas de pirámides y de cosas. Y el, el, el, el está, ¿cómo es que se llama? El Quizcoin... Y todo eso y, ay no, no, no, no, no yo no quiero una decepción otra vez Andrés Mamá, es para ver si algo revienta, ¿qué tal que algo reviente? Siempre eso está diciéndome lo mismo La otra vez, mire, yo quiero decirle a la gente por favor No se metan a hacer esas cosas que les dice la gente que hay que hacer Esperando que les vaya bien, eso es una trampa, eso es mentira Eso es para robarle el tiempo a la gente y robarle la plata Usted termina en esa economía de lo que llaman las morrongas ¿Sí? Que tienen que ganar plata para después pagarse la operación Y se gastan la plata de la operación En lo que ganan Y siempre viven como unas esclavas A lo que les diga cualquier mogara de esos que las explota Se llama la economía de las morrongas Eso, mire Ustedes, ustedes siempre tienen que verificar Muchachas, y este es un consejo ¿Sí? O quieren llegar lejos O quieren llegar rápido Porque ustedes verán ¿sí? Esa vaina de que Ay, no, no, no, yo siempre, siempre estoy con esto Y siempre, a mí, a mí me ofende Me ofende de verdad Me ofende de verdad Porque, es que, ¿por qué tienen que hacer algo Para después tener que pagarse la operación? ¿Eh? Eso es gastarse la plata en la operación Y eso es lo mismo que cualquier cosa que se mete Andrés Andrés, pero mamá, yo, yo, yo cuando Usted se metió en esa cosa que si uno ponía una lista y le pagaba así dos mil pesos al primero de la lista, entonces después multiplicaba lo de la lista y después se ponía usted por debajo y después usted vendía las listas y eso que era, dice que usted se iba a volver millonario por esas listas y se puso a vender eso por todo el barrio y llegaba la gente a esta casa a reclamar eso, ¿sí? de cómo, que porque qué metían plata y que eran de a dos mil pesos. Andrés, eso me parece una desvergüenza estafar a la gente de esta manera. Yo no voy a prestarme para esos consejos. Mire, si usted le dicen que usted se va a volver millonario poniendo el Polcats me parece que eso es mentira. Usted, lo que, eso de vivir del... Que el, ¿Cómo es que lo, lo que tiene que estar...? Que lo, los likes, mamá, es hacer likes, hacer views, hacer likes, que la gente ponga el review, que la gente lo impulse uno hacia arriba en una... Eso, en una pirámide, lo acaba de decir, en una pirámide, Andrés. Ay. No, qué vergüenza. Ay, no, no, no, no, como el hijo de Luz Marina, que se puso... Y es que hacer el coin esa cosa, y lo que llenó fue de máquinas el cuarto de él Y eso, el recibo de la luz les llegaba carísimo Ay, no, no, no, no, no no se metan en esas cosas Mire, lo que hay que hacer en esta vida es estudiar, trabajar Eso es lo que hay que hacer Póngase a producir y hacer algo importante, Andrés Esta perdera de tiempo He dicho Gracias, mamá, eso era exactamente lo que quería que hicieras ¿Que eso era todo? Sí, mamá, muchas gracias Ah, haber dicho antes. Tengo muchas cosas para decir.